Entonces, como les decía, eh, para darnos un poco de contexto, Mildrey y Oscar han estado eh, estudiando, sobre todo trabajando y preparándose eh, en, eh, en entender las herramientas. Todo esto pues, lo hemos hecho de manera remota y además a destiempo. Como ustedes bien saben, estoy en Europa, mientras que ellos están allá en Venezuela. Eh, y, y lo que ellos van a mostrar es, es en parte un, un compendio de cosas que han estado haciendo entre ellas no solamente el trabajo, sino aparte también la, um, las clases, las diversas formaciones académicas que ellos han tenido la oportunidad de tener. Eh, insisto, para resumir un poco las cosas, eh, tanto eh, a, ambos han sido parte del curso de Cevale 2B, ya hace un par de años, que digamos fue esa, esa introducción dentro de lo que es eh, la física de altas energías. Eh, eh, en términos experimentales, un poco de fenomenología, nosotros no vemos mucha teoría básicamente porque los que damos estas clases de curso pues somos todos experimentales, entonces no es porque no queramos sino porque no sabemos mucho, llamémoslo así, pero al mismo tiempo eh, no, es algo, no es algo de hace algunos meses, estoy hablando creo que ya de un par de años en que hemos estado poco a poco trabajando en términos de, de estas clases que ellos han visto en, en entender la técnica, en entender este... Eh, un poquito sobre estos aparatos obviamente que, que, que son los que generan los datos y al mismo tiempo de, del análisis mismo, y entre otras cosas obviamente de la física que, que, que al final es lo que importa, pero uh, eh, insisto, para terminar mi introducción, una de las cosas importantes a señalar es que los muchachos ahora también están viendo eh, desde hace algunos meses eh, más en términos de ese entrenamiento que es aquel que les damos en, en lo que llamábamos ahora la conga physics, que es no es más, al menos para, para términos de lo que estamos haciendo, una evolución de lo que es eh, de lo que fue, se vale eh, uno de los aspectos más importantes que me gustaría señalar es que entre otras cosas eh, ha sido importante para mí que ellos se lleven una serie de, de herramientas de, de, de análisis de datos de, de técnicas que aprendan y usar como excusa la física llamémoslo así, estamos claros que es un estamos estudiando física de que son estudiantes de la carrera de física pero en aras de que esto sea un, un entrenamiento que les permita a ellos seguir hacia adelante el focus al menos desde mi parte como como como quien los co supervisa ha sido entre otras cosas que ellos aprendan a hacer cosas que estoy seguro que dentro del mercado digamos de lo que es esta física de lo que es este, esta ciencia les permita ser útil más adelante sí les permitan conseguir posiciones más adelante eh, les permitan tener un, una hoja de vida comparable con otros estudiantes, eh, en, a, a, digamos, a nivel mundial y que permitan, digamos, destacarse un poquito en ese aspecto. Entonces, ese ha sido el, el, eh, este trabajo. Finalmente, y bueno, ellos lo van a mencionar un poco, pero bastante rápido, eh, Oscar y Mitrea junto con otros cuatro estudiantes, me parece. Sí, eh, hemos trabajado dentro de un proyecto de Física Sin Fronteras, es decir, ellos también están. Eh, son parte de un pequeño proyecto que precisamente apoyaba o apoya a esto que ha sido el desarrollo de su tesis de pregrado. Entonces los estudiantes son todos estudiantes de pregrado tanto en Venezuela como en Colombia y, y Perú y, y bueno, nada, este, hoy es el primer seminario de, de, de, de este esfuerzo como les dije yo a ellos ya no ya no hablo más, cada uno tiene 30 minutos para que nos eche su cuento me parecía idealmente que fuese uno tras de otro y, y después compartir preguntas, etc. Obviamente ustedes son pues totalmente libre, obviamente, de interrumpir y de preguntar, tanto como, como, como haga falta. Y, y nada, este, creo que el orden iba a ser Mildred y Oscar. Eh, no sé si alguien tiene algún comentario antes de que yo empieces Quizás Mildred puedes aprovechar para ver si podemos ver tu slide. Y si no, cada uno de nosotros las tiene ya en, en su email. Sí, o no sé si... Si puedes compartir tú las like, yo te voy guiando o yo las comparto como quieras. Por como eso, sea. prueba si es más fácil para ti. Ok. Con bueno. la libertad de. De cualquiera de las dos opciones. De rodar el mouse para arriba y para abajo, y si no, yo te ayudo. Claro que sí. Ok, dice que no tengo permitido el compartir pantalla. Ah, pero qué problema. ¿Quién será quién? A ver, Mildred, está por aquí. Eh, intenta de nuevo y lo propio lo hago con Oscar. Okay, ya, ya estoy aquí. No sé si ya pueden ver la pantalla. Sí, sí ya la puedo. Y, uh... Todos la tenemos parece. Okay, no sé, minimizo esto, no sé para. Okay. ¿Ven, ven, bien, ¿verdad? Sí, sí, sí, perfecto, perfecto. perfecto. Okay. Bueno, si quieres, comienzo. Buenas tardes. Es un gusto saludarlos a todos ustedes. Buenas tardes. Me complace estar aquí en esta oportunidad para presentar mi proyecto de tesis, el cual es la reproducción computacional, optimización y discusión del análisis del experimento Atlas sobre la producción de ZZ en colisiones protón-protón a una energía de centro de masa de 13 teravoltios usando datos abiertos. En la siguiente slide se muestra la estructura de este primer seminario, donde se hará una introducción al modelo estándar de partículas elementales, la física que necesitamos para dichos análisis, los objetivos general y específico también haremos un recorrido por el LHC y el experimento ATLAS, y eh, veremos la documentación de Atlas Open Data, la, la, la, publicación, la documentación publicada por Atlas Open Data de 13 teravoltios, algunas herramientas y, y la data para nuestro análisis. Comencemos con la introducción. Comencemos con el modelo estándar OSM, por sus siglas en inglés, que es la teoría que mejor resume los conocimientos que se tienen sobre la física de partículas, física de altas energías. Esto también explica el comportamiento de las partículas y de sus interacciones. Matemáticamente, el modelo estándar es una teoría que es consistente con la mecánica cuántica y la relatividad especial. Se basa también en simetrías de, eh, eh, de norma no abeliana e implementa la ruptura espontánea de simetría. Además, este, este modelo estándar representa tre describe tres de las de las eh, interacciones fundamentales, que son la, la, la electromagnética, la débil y la fuerte, basándose en ideas de unificación y de simetría. Eh, se comienza entonces con una visión general de las interacciones y partículas fundamentales hasta llegar a una descripción del dibosón Z y sus esfuerzos para encontrarlo en este proyecto. Entonces sabemos que toda la materia está compuesta de dos, do, de dos grupos de familias fundamentales, que son los fermiones y los bosones. Estos a su vez están representados por otros grupos que son los llamados cuar y lectones. Cada grupo consta de seis partículas que están relacionadas en pares o en generaciones y como veremos a, a mano izquierda tenemos las partículas más estables y menos pesadas como primera generación, pasando por la segunda generación y tercera generación que son las partículas más pesadas y menos, y menos estables. Por otro lado también tenemos el, el bosón que... Que su intercambio con los fermiones describen estas interacciones fundamentales. Un ejemplo de ello, bueno, que el, el fotón describe la interacción electromagnética, los bosones W y Z describen la interacción débil y los ocho glones describen las interacciones eh, fuertes. Por último, también encontramos el bosón de Higgs, que es el responsable del mecanismo de Higgs por el cual las partículas adquieren masa. Y es una partícula de spin cero, no tiene carga, es inestable. Todo esto ¿verdad? Eh, completa la lista de las partículas elementales del modelo estándar. Entonces, como vimos anteriormente, los fermiones están caracterizados por tener un spin eh, semi-entero, obedecen el principio de exclusión de Pauli y la estadística de Fermi Dirac. Todos los fermiones están organizados en tres generaciones o familias y eh, cada generación tiene un comportamiento físico similar, pero eh, la, las partículas van, se van, eh, van ganando masa. Bueno, queriendo más a los bosones están caracterizados por tener un spin entero y obedecen la estadística de Bose-Einstein. Su intercambio con los fermiones describen las interacciones fundamentales. Aquí en la figura número 2 se puede ver las interacciones en el, en el modelo estándar. Entonces, en, en esta slide se hizo una revisión teórica sobre la física que respalda la investigación para la búsqueda del dibosón Z. Y para ello empezamos con el bosón Z el cual fue descubierto en 1983 por físicos del proyecto Superprotón perdón, del CERN, y es una partícula que es neutra y que junto a W describen la, la interacción débil. El modelo estándar eh, nos dice que la interacción débil y la electromagnética están unificadas bajo una única interacción que se llama electrodébil, eh, también está descrita, o sea, descrita por el modelo electrodébil o el modelo, se le llama también modelo glashow salam weinberg o viceversa, eh, y este modelo eh, tiene simetría local de gauge eso quiere decir que el modelo es predictivo. No obstante, vamos a la siguiente lámina, eh, la realidad experimental da cuenta de la existencia de masa en esos buzones, en el W y en el Z, entonces esto implica que la simetría de, de la teoría está rota por algún mecanismo que da, que da masa a las partículas. Entonces, para dar una explicación eh, al, eh, para dar una explicación a esto se incorpora un campo escalar, que es llamado el campo, el campo de Higgs, el cual tiene un potencial cuyo valor mínimo no tiene esa simetría local de gauge. Entonces, cuando se elige ese valor mínimo de todos los posibles valores mínimos de, de, de ese potencial, se rompe espontáneamente esa simetría, porque nos estamos quedando con uno de esos valores. Entonces, los resultados nos dicen que, eh, que la teoría contiene tres bosones masivos, que se llaman W ⁇ W ⁇ y Z, eh, un, un bosón no masivo que sería el fotón y se incorpora también el, el escalar el bosón de Higgs en la parte inferior de la lámina podemos ver la ecuación lagrangiana del modelo estándar vamos a estudiar un poco más sobre cómo puede decaer este bosón Z una vez que es producido entonces como <coughs> Z es neutro la suma de las cargas de su producto de desintegración tienen que ser cero entonces, esto es debido a que la carga es conservada en la naturaleza. Entonces, por lo tanto, Z debe caer en un par de partículas y antipartículas. Entonces, el 100% de, de las probabilidades de desintegración del Z es dividido en varios, en varios grupos de partículas de acuerdo a las leyes de conservación. Entonces, el 10% de desintegración del Z se produce en pares cargados lectón-antilectón. O sean tres posibles casos, que son los que se ven en la figura número 6, ¿sí? eh, que, que son eh, positrón- electrón, antimon y tau, antitau tau. Anti -tau, -tau. Eh, también tenemos otro, que es el, que tenemos también tenemos el otro caso, que es el 20%, que puede de, decaer, desintegrarse en neutrinos y antineutrinos. Entonces se producen otras tres posibilidades más, pero estas no se pueden visualizar en el detector como tal. Entonces... El, la mayoría o el 70% de, de, de desintegración del Z decae en quark anticuark y estos aparecen como chorro de partículas llamados jet en el detector. Entonces los quarks tienen una propiedad importante que llamamos color Entonces cada quark puede tener tres, tres colores. Entonces por los seis tipos de partículas, eh, por los seis tipos de quarks, tenemos 18 pos, eh, posibilidades de, de desintegración. En total son unas 24 eh, posibilidades, pero solamente podemos ver eh, 21 ¿sí? debido a, a, a esta parte de los neutrinos antineutrinos para nuestro caso nosotros nos, concentra, nos, nos concentramos en las desintegraciones electrónicas, que sería este 10% que tenemos aquí entonces veamos la física so de, que respalda eh, por, el porqué de, de, de este estudio de la producción del divosón Z entonces, el estudio de, de la producción de pares de bosones Z en interacciones protón proton en el gran colisionador de drones eh, prueba el sector electrodébil del modelo estándar a las energías más altas disponibles. Además, que en cada colisión de PP con una energía de centro de masa de 13 teravoltios, la producción de ZZ está dominada por interacciones cuar-anticuar y una pequeña contribución a interacciones glon-glon, un 10% aproximadamente. Otra cosa relevante, es que la producción de ZZ puede proceder a través de un propagador de, de bosones de Higgs, aunque esa contribución se suprime en la región donde ambos bosones Z se producen en la cáscara o en Shell. On shell Entonces, como tal, la producción de no Higgs es un trasfondo importante para el estudio del bosón de Higgs. Otra, otra contribución importante es que es un, un fondo para, para descubrir nueva física, para, para ver esta, estos pares de bosones Z con una masa invariante más alta y que son también, además, sensibles a acoplamientos triples de bosones de calibre neutro que no están permitidos en el, en el modelo estándar. Entonces, el proceso, el proceso ZZ a estudiar <coughs> está compuesto de múltiples contribuciones, como veremos en la siguiente slide. Entonces, tenemos aquí algunos mecanismos principales de la producción. ZZ, algunos, algunos diagramas de Feynman, ¿sí? de la producción de ZZ. Eh, vemos aquí la, la, eh, la contribución por cuar y la contribución por glom-glom. Siguiente lámina. Entonces, eh, como se mencionó anteriormente, estamos interesados en desintegraciones lectónicas para el caso de la producción del Z ZZ, cuyo estado final son cuatro lectones, se, tiene que los, se tienen los siguientes criterios de, de selección para el análisis. Entonces, los eventos candidatos deben tener exactamente cuatro lectones con un PT, con un momento transversal mayor a 20 gigaelectrón voltio, y que formen, que formen dos pares de lectones del mismo sabor y con carga puesta. Esto da lugar a tres canales de desintegración, que son positrón-electrón, positrón-electrón, antimon anti mon y positrón, electrón, mon. Eh, cada par de estos, de, de estos lectones debe tener una masa invariante dentro del rango de 66 y 116 electrón voltio. Otro punto a resaltar es su sección transversal de baja producción, que da como resultado un rendimiento muy bajo para el conjunto de datos, de datos abiertos de Atlas. Entonces se pueden seleccionar algunos eventos pero el bajo, el bajo rendimiento prohíbe un análisis detallado. Entonces, las conclusiones extraídas son más de naturaleza cualitativa. En la figura eh, número 8, podemos ver el histograma de la contribución del, del sistema de la masa invariante de los cuatro electrones Podemos ver la contribución de los 44 y el y la pequeña contribución de, lo, de los glones. De los objetivos de, de nuestro proyecto, el objetivo general es generar una reproducción computacional, optimización y discusión del análisis del experimento ATLAS sobre la producción de ZZ en colisiones protón-protón a una energía de 13 teravoltios usando datos abiertos. Como primer objetivo específico, tenemos analizar la reproducción computacional usando Jupyter Notebook con el kernel RUSE++ para la producción de ZZ en el canal de desintegramiento 4, 4 l como segundo objetivo específico, discutir esos resultados obtenidos de la reproducción computacional usando el notebook por el kernel C++ para la producción de ZZ en el canal de desintegración 4 LED. Y el tercero, eh, optimizar los resultados obtenidos para la reproducción computacional eh, para, la, perdón, para la producción de ZZ en el canal de desintegración 4 LED. Eh, 4 LED perdón. O sea, eh, empezamos con el recorrido por el LHC y el experimento atrás. Entonces la detección de partículas y de la radiación implica un conocimiento de sus interacciones con la materia. Eh, esto se puede utilizar como base para el desarrollo de los detectores. Los instrumentos utilizados en el SER son aceleradores y detectores de partículas. Los aceleradores inyectan energía a los haces de partículas, eh, eh, eh, que en nuestro caso son protones, antes de que esos haces colisionen entre sí. Estos detectores como ATLAS y otros experimentos más que están en el, se encuentran en el HC. Pueden, pueden observar y registrar todos esos resultados de esas colisiones. Entonces, el experimento ATLAS estudia un rango amplio de física, desde parámetros del modelo estándar hasta nueva física, eh, búsqueda del bosón de Higgs, materia oscura, supersimetría, dimensiones adicionales, entre otros otro objetivos que tienen. Entonces, se puede ver, como se mencionó anteriormente en la, en la figura, que tenemos varios experimentos, no solamente ATLAS, que se encuentra en ese gran anillo, que pertenecen a, al, al, al gran colisionador de drones. Este es un experimento que está bajo tierra, que la mayoría de las personas lo conoce. Eh, fue creado en el CER entre 1998 y el 2008. Y bueno, eh, eso por esa parte. entonces eh, ¿qué, no, ¿Qué queremos detectar? Eh, ¿cuál, cuál, cuál, es, ¿Cuál es la situación aquí? ¿sí? Entonces, cuando nosotros colisionamos partículas, toda la energía en el centro de la colisión se transforma en nuevas partículas. Y lo que nosotros queremos es reconstruir esta imagen de esas partículas que se han creado en la colisión. Entonces, queremos saber todo sobre ellas. ¿sí? Queremos saber la energía, eh, la posición, el momento, la carga, la masa, eh, entre otras propiedades. Entonces, para nuestro caso, nosotros queremos detectar eh, electrones, positrones, mones, ¿sí? pero en general podemos detectar también adrones, otro tipo de partículas. Veamos las componentes del detector Atlas. Ay, perdón, que esto aquí. Uh -huh. Empezamos con el detector interno, el detector de tracking, que es el que me da a definir las trayectorias de las partículas. Estos detectores son los que van a medir la dirección, eh, la carga, los vértices y el momento de las partículas cargadas. Este detector está compuesto por tres subdetectores cilíndricos concéntricos. En la imagen pues, no se puede notar muy bien, pero bueno, hice, eh, señalé que era esa parte. Eh, también tenemos por otro lado los calorímetros, que su principal función es medir la energía que depositan la, la, las partículas cuando pasan a través del detector, así como la dirección y la posición de esta. Entonces, por lo general está diseñado para detener la totalidad, eh, o, la totalidad o absorber la energía de la mayoría de las partículas provenientes de la colisión. También tenemos el espectómetro de Mones y el sistema magnético. Ajá. En los calorímetros, tenemos el sistema de calorímetros, tenemos el calorímetro electromagnético, que su estructura es de acordeón, la cual permite medir la energía de los electrones, positrones y fotones por interacciones electromagnéticas. El calorímetro hadrónico mide la energía de los hadrones, partículas que contienen quarks como protones, neutrones. Este, este mide, la, eh, mide la energía de los hadrones a medida que interactúan con los núcleos atómicos. Entonces, estos cal calorímetros pueden detener la mayoría de las partículas conocidas, eh, exceptuando los, los, los muones y los neutrinos. ¿sí? Y un, una imagen más o menos de lo que va, del rastro que van dejando esas partículas en esos detectores. El espectrómetro eh, de muones eh, está ubicado en la parte más externa del detector Atlas y eh, su diseño está basado en la deflexión magnética de las trazas de los muones y este detector eh, es también de Tracker pero eh, su volumen es más grande que el detector interno y mide el momento y la carga de los moles. Como se ve en la figura, son la parte más externa. Eh, como podemos ver, en la figura número 14, a mano izquierda, eh, es muy útil cuando nosotros queremos saber qué rastro dejan estas partículas en los detectores. al Igual que en el, bueno, aquí tenemos un corte transversal de... Del detector, donde tenemos el punto de colisión, el detector más cercano a es ese punto de colisión, el detector interno, luego puesto por el sistema de calorímetro, el espectrómetro de MONES. Entonces, vamos a ver eh, qué rastros dejan estas partículas en esos detectores. Eh, empezamos con el fotón. Como son partículas neutras, no dejan traza en, la, en el tracking, pero sí dejan shower en el calorímetro electromagnético. Los electrones, por, su, por otra parte, como sí tienen carga, eh, dejan una traza y después dejan el shower, dejan su, depositan su energía en el calorímetro electromagnético. Eh, electromagnético. Eh, los mones sabemos también que están cargados, pero que interaccionan mínimamente. Entonces van a dejar una, un pequeño shower en los calorímetros y por último dejan un, una traza, una trayectoria en, la, en el espectrómetro de mones. También tenemos por otro lado los hadrones, los que están cargados. Igualmente dejan la traza en el, en la, en el tracking y se detienen finalmente en los calorímetros hadrónicos y los que no están cargados como los neutrones eh, no dejan tracción no dejan trayectoria perdón. entonces eh, hablemos un poco sobre Atlas Open Data y la documentación data datos análisis eh, algunas herramientas y, y bueno empezamos con con la documentación de Atlas Open Data a energías de 13 teravoltios. Entonces, la colaboración de Atlas Open Data ha publicado datos, marcos de análisis y herramientas para el análisis de, data, eh, para el análisis de datos. Eh, este, el documento oficial se encuentra en, la siguiente, en el siguiente link. Estos datos han sido recopilados por el, por el detector Atlas a energías de 13 teravoltios durante el año 2016. En esta figura, bueno, esta es la página oficial donde se encuentra el documento original, la documentación formal, pues original, se encuentran también algunas máquinas virtuales eh, con las cuales se va a trabajar, además eh, se encuentran las rutas que, para la descarga de los datos, y en esta figura podemos ver el incremento de los datos eh, y simulaciones cuando este, se aumenta la, la energía. Igual en esta imagen se ve la evolución de, esa, de las tuplas, de, de variables, de esa medida que aumenta la energía. Estos son los análisis que están en el, la documentación original. Para nuestro caso estamos interesados en el estudio del de, análisis ZZ. Entonces, eh, este conjunto de datos abiertos eh, de colisión protón-protón corresponden a una luminosidad integrada de 3.2 bar a la menos 1 que va acompañado de varios eventos de simulación de Monte Carlos y data real. Pueden aquí ver más o menos, el, esto es el, el, el peso pues, de, toda, de toda esa información, ¿sí? de la data y de la simulación. Y estos, de, bueno, describen, se describen tanto varios procesos del modelo estándar como la producción de señales hipotéticas más allá de, de SM. Entonces se utilizan para modelar también las distribuciones esperadas de diferentes señales y eventos de fondo. Eh, además se acompaña de un conjunto de herramientas que proporcionan interfaces interactivas simples y fáciles de usar para el análisis de datos de física de partículas. Entonces, una forma tradicional en la que se corren esto, estos análisis lo, en los notebooks, pero eh, sí, la una, una forma tradicional en la que se corren estos notebooks para el análisis de datos es a través de máquinas virtuales. Entonces, la ventaja de usar esta máquina es que no tengo que eh, instalar todas estas herramientas en mi computadora individualmente ya que tardaría más y obviamente a la hora de trabajar en colaboración en un grupo sería más complicado para la reproducibilidad de dicho análisis. Entonces, por eso eh, se hace, se, nos hacemos de estas máquinas virtuales en las cuales contienen todas estas herramientas desde de, de Jupyter Notebook, eh, Root, Python, eh, C++, eh, incluso bueno la data también se puede incorporar ahí, la documentación. Y eh, para, para nuestro análisis de datos, como mencionamos, necesitamos documentación, software, eh, datos, los cuales podemos descargar y la mayoría de estos recursos son de acceso abierto. Eh, pero en nuestro caso, en vez, de, eh, en vez de la máquina virtual, usamos software como servicio, que son aquellas cosas que estamos utilizando, que están corriendo en algún otro sitio y yo acceso cuando lo necesito. O sea, eso quiere decir que no lo necesito descargar y puedo acceder a través de, a través de él eh, por el navegador, por ejemplo, SWAN, eh, que es una plataforma para realizar estos análisis de datos interactivos en la nube. Otra de las herramientas más interactivas para reproducir análisis es el Jupyter Notebook, que también es conocido como cuaderno computacional, es de código abierto, el cual se usa para combinar código de software, resultados computacionales, textos explicativos, resumen multimedia, en un solo documento así como el manejo también de root, eh, que es el marco del procesamiento de, de datos, y está escrito en C eh, ⁇ Otro es el GitHub, que, el cual es un sitio web y un servicio en la nube que ayuda a los desarrolladores a almacenar y administrar eh, su código en los repositorios. Entonces, luego de hacer nuestros análisis, visualizamos los resultados que obtuvimos a través de todas estas herramientas. Entonces, todas estas herramientas fomentan la reproducibilidad computacional eh, al simplificar la reutilización del código. O sea, es como un paréntesis muy importante. Eh, tenemos aquí el marco eh, que hace uso del lenguaje C++ y está interconectado con root eh, y está disponible en el siguiente enlace. Aquí se presenta, bueno, esto también se puede leer a través del IN o a través del QR que, que coloqué allí, eh, donde se encuentra... Eh, el análisis original eh, para, para posteriores estudios entonces eh, hicimos una revisión sobre la física que respalda la investigación de la, para la búsqueda del dibujo Z eh, se hizo una explicación del instrumento de medición eh, una descripción de los datos y herramientas computacionales como la Open Data, Jupyter Notebook, más, más y eh, lo que viene bueno, para el segundo seminario perdón eh, sería eh, la descripción del análisis computacional de la producción, de la producción de dibuson Z en el canal de desintegración for led y eh, una discusión de los resultados obtenidos de, de la reproducción del análisis computacional para la defensa de tesis, eh, una discusión de la, de la optimización de la reproducción computacional y una discusión de los resultados obtenidos la optimización de la, de la optimización de la reproducción computacional. Eh, las referencias, algunos anexos importantes, concepto, luminosidad integrada, todo ese tipo de cosas, sistema magnético, un poco más allá hablando de, de ATLAS, eh, sistema de trigger, parte de selección de eventos, el detector interno, eh, calorímetro, un poco la explicación que, que se encuentra en las regiones que cubre la pseudo rapidez y todo esto, sistema de coordenadas de del, de, de Atlas o sea, de rapidez alguna, algunos parámetros de, de selección del LHC para las colisiones el centro la energía de centro de masa, luminosidad este tipo de, de cosas eh, como mencionó Arturo en eh, un breve resumen de esto también eh, se expuso se ante eh, el, el, el ICTP se hizo una primera presentación sobre data, eh, herramientas y todo, todo esto. Y luego una segunda presentación de la reproducibilidad, reproducibilidad de mi análisis. Y algunos resultados eh, por allí. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias, André. Eh, yo tengo un par de preguntas, pero prefiero hacerlas al final. No sé si alguien más quiere preguntar algo antes de que Oscar... Nos dé su versión del trabajo. Yo tengo una pregunta sencilla. ¿Me ¿Eh, oyen? Sí, sí, sí, lo profesor. escucho. Ajá. cuando se habla de las probabilidades del decaimiento de los ZZ, esas probabilidades salen teóricas. En realidad son sí. cualquiera, ¿no? no por... sí, ese es sí, para sí. Persona. sí, sí. Sí, sí, o sea, existen ese, esos tres, vamos a decirlo o así, esos es decir, pero para que sea tan específico de decir 10% es tanto, 30% eh, sería de otra manera, esa, o sea, esa discriminación que hay de la forma de, del decaimiento en porcentaje sale de manera teórica. Es o sea, mi... más, más, se habla más que todo de, de probabilidad, ¿sí? de, de que pueda decaer en... En, en, esa, en esos canales, ¿sí? O sea, esa, ese porcentaje, pero eh, eh, por lo menos en el, caso, en el caso mío, que fue en el caso justamente del 10%, ¿El eh, 10 no, no hablemos de, o sea, sí, no estimemos al, el 10% fijo, sino que bueno, que eh, se da eh, con poca probabilidad, ¿sí? Entonces, como se, se habla de eso, eh, ahí se implementan varias cosas, por ejemplo eh, la cross-section es baja, de baja producción eh, aparte de eso, el análisis eh, que se, se querría hacer eh, estadístico también o sea es muy bajo, es más, más cualitativo que, que como sí, tal este... mostrarlo Ajá. pero también para completar lo que dice Mildred es, es, uh -huh. es, es, es un cálculo teórico que surge de ver ¿Y qué está permitido por el mueble estándar para que se produzca esto? Entonces, uh -huh. alguien más ha hecho esa cuenta, que no debe ser nada trivial, y, sí. y ha salido Exacto. con esos números, pero son, son teóricos. Y el sí. experimento es el que va y, y, y se... Eh, no voy a decir que los comprueba, pero en, en principio es una guía para nosotros. Sí. Exacto. ¿no? Es Exacto. Yo, lo que entiendo yo que de manera teórica se... Es menos probable que ocurra tal y por eso le ponen, eh, sacan como una cuenta del 10% etcétera. Correcto, eso es lo sí. Que es lo que pasa. Sí, es sí, estudios estudio de los diagramas de Feynman y, y entre otras cosas es calcular y decir, eh, y insisto es, es un cálculo meramente teórico para salir con esta torta de, de, de cuánto cae cada, en cada modelo, perdón, de cada tipo de caimiento distinto. Perdón. Ajá, Ese, exacto, sí, como una exacto, estimación. Se debe conseguir que, por decir así, una idea de que el 10% corresponde a, bueno, a eso que tú que usted está estudiando y en otro, falta. No, está bien, esa era la curiosidad que tenía. Okay. Ajá. Gracias, profe. Eh, una cosita, Vendé. Okay. Es, eh, tú hablas de reproducción computacional y yo no veo muy bien, tú vas a desarrollar software, vas a implementar un software ya existente o ambas cosas. Voy a, a Sí, sí, no, no no lo quise, o sea, eh, eh, como una abreboca, pero eso va más en el, el seminario 2 que o sea, lo que quiero es reproducir un análisis en uno de esta en uno de estos notebooks, o sea, una de esta, con una sí. de estas herramientas que es Jupyter Notebook para hacerlo sí. más más interactivo, ya que por lo menos uno ve el código de entrada de o sea, uno, bueno, le voy a enviar el link del, del GitHub donde está el repositorio original de todo eso y bueno, todo eso está escrito de una manera de que alguien lo ve de entrada y no entiende qué es lo que dice allí. Pero si uno por lo menos eh, quisimos nosotros cargar ese código y eh, hicimos como una traducción de ese código, o sea, lo pasamos a, a, a ese notebook, a ese cuaderno, donde se vio, obviamente se pudo hacer varias cosas, no solamente la reproducción, se eh, hizo en la parte final un análisis como tal de... De, de por, por ejemplo, este, se hizo fit, se hizo, eh, trao, se trabajó con, ay, perdón, se trabajó con ajustes de histograma, o sea, todo eso viene para la parte 3, pero el objetivo de, de, de, de o sea, la reproducción como tal, primero ajá, se va a comentar mejor en el seminario número 2, pero de entrada se, eh, es eso, pues una traducción de mi código a algo más interactivo, algo más okay. bonito de ver y de que alguien, bueno, diga, eh, yo tengo mi notebook. Y como se hace en ciencia, pues yo tengo mi notebook y yo digo, bueno, tengo, tengo este análisis a estudiar y bueno, yo voy, bueno, aquí tengo mi selección de, de eventos, eh, mis mi, mi criterios, tengo mis propiedades, lo que quiero conseguir, a lo que quiero llegar y todo eso entonces se hace de manera más, más interactiva que hacerlo, de, de verlo directamente en el código, que, que es una locura. Pues. Claro. Y eso fue lo que nosotros hicimos y fue un trabajo de verdad que, que no fue nada sencillo, por, por lo menos en mi parte. Porque, o sea, uno dice, bueno, eso está escrito en, en, en C++, y, y hacerlo, una traducción de Python, trabajamos incluso con C++, ni siquiera nos pasamos a, a, a Python, cuando nos dimos cuenta de que Python era más sencillo, pero ya teníamos la mitad de las cosas en C++, seguimos adelante y dijimos, no, vamos a terminar con C++, pero esa traducción... Ese de, de agarrar este código y colocarlo parte por parte en el, en el notebook fue muy, o sea, fue complicado porque no, es, no fue algo disperso que se hizo a, a lo aligera, a a pues, sino fue de verdad con muchas con mucha pinzas de qué va primero, si describo variables, eh, si defino, si defino variables, si, si hago mis librerías, mi data, todo ese tipo de cosas que obviamente requieren de un estudio para hacer todo eso. Ok, ok. Vale, es que, a ver, el objetivo no queda no queda totalmente claro si se trata de un desarrollo, si se trata de una implementación o de ambas cosas o una, sí, digamos, una contribución distinta. Eh, lo que dijo Mildred en 10 segundos es, primero, una, una traducción de una lenguaje a otra y de una plataforma a otra. El código está escrito en C++, pero sí. el tradicional le dado, es aprovecharnos de esa tecnología que es Jupyter Notebook y te permite no solamente codificar sino además visualizar lo que estás haciendo como de una, de una manera más, más elegante. Eh, y finalmente ambos, bueno Oscar también va a hablar de eso ya mismo, es una vez hecha eso, también optimizar algo, es decir, vamos a hablar un poquito de física, es, ese análisis se hicieron, que es básicamente una reproducción de un análisis real de Atlas, eh, digamos eh, un poco disuelto en agua, como dice la traducción en inglés. Eh, por motivos de, de, de, de, de que es para, para, para estudiantes ¿no? de, de, de pregrado. La idea es que además el, el, los análisis así como está permiten a la persona avanzar un poquito más y decir, bueno, ¿cómo puedes tú mejorar el análisis? Entonces de, ha sido el pasarlo, el traducirlo de un lugar a otro y además de, el de proponer algún tipo de optimización a ese análisis así como viene. Y ese sería el valor agregado. Y en realidad, eh, a ver, el, el, el, el, la parte, digamos... De la física involucrada se, se refiere básicamente a la validación de lo que estás consiguiendo. O sea, y, exacto, es un poco... y esa misma optimización, porque yo le, le, le mucho menos, aquí ya más optimización, digo no, es pocas palabras. Tú tienes ciertos cortes, tienes que discernir entre background y data. Básicamente ese es el juego toda la vida en física de partículas, uh -huh. cual sea, sea tu background, cual sea, sea tu señal. ¿Cómo lo mejoramos? ¿Sí? Así sea una cosa pequeña. Puede ser que esa propuesta que tú tengas, y mira, ¿por qué en vez del corte basado en esto, estas partículas podemos...? apretar un poco el corte del PT y hacerlo más fuerte, o sea, con más número y así resulta ser que tú propones una idea basada en la física, profesor, y te das cuenta que no consigues sí. ninguna optimización, o sea, que no te, que no te mejora nada. Yo insistía a los muchachos claro. en que eso mismo es trabajo. O sea, si, si nosotros sí. creamos que la optimización claro. va a servir desde el principio eh, mm, claro. la, la vida fuese muy sencilla. Entonces eh, es la traducción más, hacer un poquito más de valor agregado, aquello que están haciendo, buscar una optimización. Si, nos, si logramos que el análisis se vea mejor, bien. Si vemos que el análisis de hecho no mejora, sería bueno decir, a pesar de este, de este esfuerzo no optimizarlo, resulta ser que, que no ganamos nada. Pero eso es la parte claro. de, de que estamos Perfecto. Y una, y, una, y una cosa, bueno, rotación que se va a ver ahorita en el seminario de Oscar, es que eh, primero ja, eh, eh, estamos trabajando juntos porque bueno él está en la búsqueda del bosón de Higgs, y lo mío es justamente el, el, uno de los fondos, un background de esa, de, de, de la búsqueda del bosón de Higgs. Entonces, cuando, cuando en, los, en el seminario 2 y 3 se va a ver el, como algún tipo de acoplamiento entre, entre ambos, entre ambos eh, eh, tesis, pues. Por eso mismo, o sea, se va a ver una parte de un fondo que es el bosón Z, el Higgs, y luego el fondo, el background de la producción de ZZ. O sea, es increíble. El, el, cómo se va a ver en el histograma y cómo, o sea, no voy a adelantar todavía porque eso es lo que viene es muy bonito y sí. esto, esto fue como una parte de introducción y hacia dónde vamos, pero realmente lo, lo, lo, el macro de todo, lo bonito viene ahorita en el segundo y tercer seminario que es o sea, el por qué nosotros prácticamente también estamos trabajando juntos y nos hemos dado cuenta de varias cosas y hemos implementado varios estudios entonces bueno uh -huh. eh, Oscar, ¿estás listo? I'm ready Voy a, eh, compartir, como... voy a tratar de compartir. Eh, si, si noto inconveniente, eh, es probable que, que solicite de su ayuda para que por favor las proyect, Ok, vamos claro. a ver. Voy ah, a... Eh, disculpa, este se está grabando, ¿verdad? Eh, sí. Sí. sí, sí. Digo, para, para hacer la cosa formal, acuérdate que yo aquí no soy jurado. ¿no? Ok. Sí, Así entonces... Me... Para que Nelson lo pueda ver, tiene que estar grabado, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este... pues, Arturo, el, Misael y Nelson los jurados, por lo menos, que son los principales. Porque ya el de Milre sí estamos completos, porque con, con Misael, Arturo y yo, eso era suficiente. digo Para que te acuerdes de lo llegara a Nelson. Ah, pues, por... Exactamente. Sí, no, de luego, durante el día o la noche mía, los lo, lo, lo, lo picamos y se los hacemos ah, llegar. De hecho, a todos, porque la profesora también está muy interesada, la profesora Alejandra, entonces... Uh -huh. Sí, seguro. claro, pero como que tiene que por lo menos estar uno, otro los jurados, entonces con eso completamos para, para yo poder dar como fe de que esto se hizo, ¿no? Pues te acuerdas que, que hay que estar la parte administrativa. Absolutamente, sí, sí, no, claro, claro. Dale, pues no, no, tranquilo, eso era uno. Dale. Oscar, seguimos sin ver tus slides, cuéntanos. Bien, se debe observar. Perfecto. Hola. Ahora sí se ve. Perfecto. Ok, Vale. Um... Bien. Buenas tardes. Eh, primero Buenas quiero tardes. expresar mi gratitud por su tiempo y compromiso con este esfuerzo que estamos realizando en, nuestra, en nuestro proyecto de grado. Soy Oscar Altuve y voy a presentar el primer seminario correspondiente al trabajo especial de grado, titulado Propuesta de optimización al análisis computacional del bosón de Higgs en el canal de decaimiento de dos bosones Z a cuatro leptones a energías de centro de masa de 13 teravolt utilizando ATLAS Open Data, datos abiertos de ATLAS, que desarrollo bajo la supervisión eh, del doctor Arturo Sánchez y el profesor Alberto Patiño. Siguiente slide. Eh, en este primer seminario haré un breve recorrido sobre las bases teóricas del bosón de Higgs dentro del modelo estándar eh, y el caso del decaimiento de Higgs en cuatro leptones en el estado final, Seguidamente expondré eh, los, objetivos de, los objetivos de la investigación, luego eh, se hará una revisión sobre las características del gran colisionador de drones, eh, dando atención al experimento ATLAS, su sistema de coordenadas y eh, luego eh, se dará una breve descripción de los datos y herramientas computacionales. Finalmente eh, cerramos con los antecedentes. Bien, el objetivo de la física es modelar a través de una descripción matemática el entorno que nos rodea. Eh, en, este, eh, en este sentido, la física de partículas es el estudio de los constituyentes fundamentales de la materia y sus interacciones o fuerzas. El modelo estándar, como su nombre lo indica, es, es un modelo cuyos pilares y experimentos son la teoría cuántica de campos eh, que proporciona una descripción, eh, eh, una descripción fundamental de las partículas e interacciones eh, la ecuación de irak que describe la eh, ecuación de irak eh, relativista cuántica relativista eh, que describe la dinámica de los fermiones, el principio de, de calibre local que determina la naturaleza exacta de estas interacciones, el mecanismo eh, de Higgs de la ruptura eh, de la simetría electrodébil que genera masas de, eh, a las partículas. Y todo esto basado sobre un, en, eh, un andamiaje eh, experimental que guía la forma en que se construye el modelo estándar. Bien. Eh, el, en este sentido, el modelo estándar eh, propone la existencia de dos grupos que se eh, eh, observan en la figura, figura 2. Eh, eh, el primer grupo es sobre los, eh, las partículas de materia, en este caso son eh, los fermiones. Eh, y el segundo grupo serían las partículas de interacción. Eh, los bosones, que constituyen los bloques de construcción fundamental a partir de los cuales eh, se forman todas las demás partículas de la naturaleza. Siguiente slide. Ok. Eh, los fermiones se caracterizan eh, por tener spin un medio, eh, spin cementero un medio, eh, comprende tanto los leptones como los quarks y cuentan con tres generaciones diferenciadas. Eh, por su cambio de masa a medida de que nos fijamos en la figura hacia la derecha. Eh, acá no se observa, pero también eh, eh, lo fermión, a cada fermión le corresponde una un, un antipartícula. Estas antipartículas eh, tienen eh, exactamente la misma masa, pero con eh, carga opuesta. Por ejemplo, el, el quark-up tiene asociada la partí eh, eh, se dice que tiene eh, la, part eh, la antipartícula uh, eh, antiquark-up. Eh, para el caso del electrón, eh, su partícula opuesta sería el positrón, o, o también dicho eh, antielectrón. Eh, entonces, en este sentido, eh, cabe mencionar que las propiedades de los 12 fermiones fundamentales se clasifican eh, según los tipos de interacción que experimentan. Bien, para el caso de los bosones, eh, son partículas de espina entero. Eh, el. De, sí, de, espines, de, de espina entero eh, son llamados eh, bosones de calibre y teóricamente actúan como portadores de fuerza que dependen de la distancia y, y la escala de energía eh, que se considere. Por su parte el, el fotón eh, es el portador de fuerza electromagnética, el portador de fuerza fuerte es el gluón y la interacción débil de corriente eh, cargada mm, corresponde a los bosones W más menos, como también están las corrientes neutras asociadas, eh, eh, asociadas al bosón Z. También eh, se considera un bosón de spin cero, eh, este, esta se asocia al bosón de Higgs, posteriormente comentaré sobre ello, eh, y además, eh, a pesar de que mm, en el modelo estándar no se, eh, no se contempla eh, la, la presencia de una partícula asociada a la fuerza gravitacional, pues se postula la existencia de una partícula llamada gravito. Bien, el bosón de Higgs dentro del modelo estándar es la el bosón de Higgs es la manifestación del campo de Higgs. Debido a que este campo es un campo escalar, el bosón de Higgs no tiene spin. Es además su propia antipartícula y cumple con la simetría carga paridad o también llamada simetría CP. Eh, la cual eh, establece que las leyes de la física deben ser las mismas si una partícula se intercambia por, eh, por su antipartícula. Esto se le llama simetría C, mientras que sus eh, coordenadas eh, espaciales están invertidas. Esto se le llama simetría P. Eh, tiene carga eh, cero, carga eléctrica y, eh, eh, y cero carga de color. El modelo estándar eh, no predice la masa de los bosones de Higgs. Eh, pero mediciones empíricas eh, dan una idea de la ubicación de eh, su masa, en este caso a 125,10, más o menos 0,14 gigalitron okay. voltios. Bien, en cuanto al mecanismo de HIT, eh, este, al, al rompimiento espontáneo de la simetría de electrode se llama mecanismo de HIT, cuyos resultados... Eh, son que los bosones W más menos y Z adquieren masa, eh, su, su interacción es una interacción débil y además de corto alcance, como se observa en la naturaleza, en la fusión eh, nuclear, el bosón, eh, además el bosón eh, permanece sin masa, eh, que el fotón permanece sin masa, eh, la interacción electromagnética y, y, y nos habla de que hay una interacción electromagnética de, de largo alcance. Eh, además de eso, eh, se habla de un bosón escalar, que es el bosón de Higgs, a través del cual se realiza el, el mecanismo de la ruptura de la simetría. Bien, eh, hablaré, en, eh, a partir de este momento, hablaré sobre eh, cómo el bosón de Higgs se produce y sus principales eh, probabilidades de decaimiento. Eh, los, los principales mmm, Produ eh, mecanismos de producción del bosón de Higgs eh, a masas de 125 electronvoltios y a energías de 13 eh, teraelectronvoltios energías eh, de 13 teraelectronvoltios para eh, excepciones eh, a ver mm, como, sí, okay. Como muestra la tabla, las secciones transversales de producción eh, son ampliamente dominadas por la fusión de gluones, eh, que representa el 48,6 eh, 48, Fentobar, eh, con errores no mayores al 8%. Seguidamente está eh, la fusión de bosones débiles con 3,78 Fentobar, fento no, son picobar, eh, luego con una baja expectativa de señal para los, los, los, los, las, los siguientes medios de producción. Eh, eh, también se muestra en la figura su, me, los modos de decaimiento del hits para cada uno de los casos. Bien. Eh, de acuerdo al mecanismo de Higgs, eh, la fuerza de las diversas interacciones del bosón está eh, especificada para un valor dado de la masa del Higgs y aumenta con la masa de las partículas elementales a la que se acopla, habiendo diversos procesos a través de los cuales eh, puede decaer. Cada proceso tiene su propia probabilidad y esta viene, a, a, viene expresada mediante la relación de ramificación, branching ratio) que es la relación entre el número de partículas Bien. que se desintegran en, en, en un eh, se desintegra mediante un modo de eh, mediante un medio de desintegración específico entre un entre su total eh, entre to todas las contribuciones como eh, se muestra en en la ecuación um, el ancho de decaimiento mostrado, eh, remarcado eh, en naranja, daremos, digamos, especial atención eh, porque es parte de nuestro estudio. Su relación de ramificación es de 2,62 por 10 a la menos 2 con errores de más o menos, o errores relativos de más o menos el 1,5%. Cabe destacar que el... El ancho de caimiento total de, digamos, de todas las contribuciones acá reflejadas eh, representa el, el, el 4,07 por 10 a la menos 3 giga voltios, con incertidumbres de 4, eh, no mayores, al 4%. Bien. Eh, cuatro leptones en el estado final. En base a la amplia gama de escenarios eh, eh, compartidas por... Eh, yo voy a bajar un poco de volumen. Ok. Eh, el... Sí, porque digamos escuché un poco de ruido. Eh, en, plas, en base a la amplia gama de escenarios eh, propuestas por la colaboración de Atlas y descritas por la teoría, eh, me, me, me interesó en el caso de la producción del bosón de Hitz dentro eh, del modelo estándar, ya que fue uno de los de los principales canales de decaimiento de descubrimiento del Higgs en el 2012, junto a la producción del Higgs eh, eh, H gamma gamma. Eh, aunque es poco frecuente, este canal se identifica con facilidad. Esto se debe a la pequeña contaminación de fondo, en gran parte debido a la excelente resolución del momento del detector y lo que permite a los físicos es eh, predecir las propiedades del bosón de Higgs con, con, bastante, con bastante precisión. La búsqueda del bosón de Higgs a través, del, a través del, del, decai, del canal de decaimiento HZZ4L eh, tiene una fracción de ramificación de 1,24 más o menos 0,027 por 10 a la menos 4. Esta es un, eh, esta, los leptones comprenden tanto electrones como muones, y eh, decaen sea en cuatro leptones, eh, cuatro muones o una, o una combinación entre estos, dos electrones o dos muones. Bien. Eh, en el histograma, en la figura 4, en, en el histograma se puede observar, eh, se puede observar la, la, las muestras de datos. Eh, representados por los puntos negros, además de eso eh, se, se observa una comparación con las eh, la muestras simuladas de Monte Carlo, entonces eh, o, se realiza una búsqueda del pico de masa de, de sí, un pico de masa estrecho sobre un fondo pequeño dominados por la producción eh, de bosones Z, que es eh, digamos, la contribución o el caso en que, eh, que está estudiando mi compañera Mildred. Eh, a la izquierda se observa a, a masas de aproximadamente 91 gigaelectronvoltios voltios un pico asociado al bosón Z y además de eso se observa a aproximadamente 125 gigaelectronvoltios voltios el, eh, un pico asociado al bosón de Higgs. Eh, cabe resaltar que las bandas de incertidumbre eh, corresponden eh, a, a errores eh, estadísticos y sistemáticos eh, en la simulación. Bien, eh, se observa además en la, figu en la figura 5 el mecanismo de decaimiento dominante para el decaimiento de Higgs a cuatro leptones en estado final. Se observa un vértice en el que el Higgs decae a dos bosones Z y como mencioné eh, el bosón Z decae a dos, eh, dos le eh, eh, fermiones que pueden ser tanto electrones eh, como muones o combinaciones de ellos para los dos bosones Z. Bien, los objetivos de la investigación eh, consiste en eh, eh, proponer una optimización al análisis computacional del bosón de Higgs en el canal de decaimiento del Higgs a dos bosones Z y posteriormente a cuatro bosones. Eh, leptones, energías de centro de masa de 13 voltios utilizando Atlas Open Data en Jupyter Notebook con núcleo Root C++. Eh, para esto eh, se, va, se, se va a realizar, se realizó eh, la reproducción al análisis computacional del bosón de Higgs eh, de Atlas Open Data en Jupyter Notebook con núcleo Root C++. Eh, luego eh, se se hará una discusión de los resultados obtenidos en los Jupyter Notebook y en base a estos eh, hacer, eh, eh, proponer una optimización al... Eh, una, una optimización al análisis computacional basado en, en, en esa discusión de los resultados. Bien, el, el instrumento. El gran colisionador de drones eh, tiene como objetivo estudiar eh, los componentes básicos del universo y proporcionar información sobre las leyes de la naturaleza. El LHC comenzó sus operaciones en el año 2008 eh, y es mm, eh, la, la incorporación eh, es la última incorporación del complejo de aceleradores de la Organización Europea de Investigación Nuclear, CERN. Bien, eh, con sus Características de diseño: este es capaz de acelerar, dirigir y colisionar los haces los eh, eh, racimos de partículas contrarrotativas eh, de protones e iones de plomo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Eh, el, el LHC cuenta con, en, en su anillo de 27 kilómetros, eh, a unos 100 metros de profundidad, con cuatro puntos de, de, de colisión, donde se encuentran los experimentos CMS, el LHCB, el experimento, Atlas, el experimento ALICE y el experimento ATLAS. Yo centraré atención en el experimento ATLAS, pero primero eh, está, digamos, eh, una breve descripción de los parámetros eh, del del LHC para el año 2016, que corresponden los datos en, eh, a estudiar eh, estudiados. Eh, em, como podemos ver, la energía de centro de masa es, eh, fue de 13 tera electronvoltios para, para una luminosidad integrada eh, durante todo ese año de 38,5. Bien, el experimento ATLAS tiene el objetivo de cubrir la mayor, el, la mayor, el mayor rango eh, posible de física esperada por el LHC. Esto no solamente comprende el eh, eh, eh, modelo estándar, sino más allá del modelo estándar y, y la contribución de, de, de o, o otras teorías. Eh, el detector Atlas está compuesto por distintos sistemas de subdetección, de, su compuesto por, eh, por capas. Eh, con, con geometría cilíndrica. Eh, estas, eh, eh, esta estructura de capas fue diseñada con el sentido en que eh, las, mediciones, eh, las mediciones realizadas para las capas más internas no, eh, no generen inconvenientes eh, en la detección para la, la, las capas posteriores. El sistema de coordenadas de, de ATLAS eh, tienen como origen de coordenadas el punto donde ocurre la colisión. Los ejes positivos en X e Y eh, van dirigidos uno hacia el centro del anillo del LHC y, eh, el, y el eje Y hacia arriba respectivamente. Eh, el eje Z eh, corresponde al, al, al eje del AS donde eh, también podemos identificar el ángulo asimutal, el ángulo phi, y el ángulo polar, el ángulo... El ángulo tita. Eh, el que. Si este ángulo tita eh, me habla eh, sobre el, eh, el, eje de, el barrido del eje del A respecto al punto de medición. Eh, la variable tita no es invariante bajo aumentos a lo largo del eje z, por lo que mm, se usa la pseudo rapidez eta, denotada por eta. Eh, igual que es igual al menos logaritmo de la tangente del de, de ángulo polar entre dos. Las distancias dentro de ese sistema eh, de coordenadas, eh, sí, dentro de ese espacio eta-phi, es posible obtener las distancias angulares en el espacio, eh, donde delta R eh, es igual a la raíz de las diferencias de, de, de etas más, eh, al cuadrado más eh, la diferencia de fiel cuadrado. Eh, un, cabe resaltar a partir del gráfico que para eh, valores de la pseudo rapidez igual a cero eh, es perpendicular a la dirección del haz, como se muestra en la figura 9, y que para ángulos eh, a la dirección del eje del haz eh, tiene valores menos infinito y más infinito. A continuación se muestra un resumen de, las, de, los, de los distintos sistemas de subdetección del, del experimento ATLAS. Eh, estos vienen caracteriz eh, caracterizados principalmente por las pseudorpides eh, dentro de ciertos rangos, eh, eh, y, y bueno, voy, voy a hacer un pequeño recorrido, recorrido entre ellos. El detector de seguimiento interno eh, está inmerso en un campo magnético de dos eh, teslas. Eh, este se encarga de reconstruir y medir, eh, medir los momentos de las pistas y vértices, incluso las de partículas de corta vida, el sistema de calorimetría, eh, se encarga de medir la energía eh, de cada partícula que interactúa con eh, el material absorbente que lo compone, pero además de esto, este eh, contiene calorímetros electromagnéticos y calorímetros dispuestos en capas, donde el calorímetro electromagnético eh, eh, propone una, sí, una buena resolución de las capas, eh, de las cascadas electromagnéticas, en este caso pueden ser electrones, positrones, fotones. En el caso del calorímetro hadrónico, eh, habla eh, sobre la contención de las cascadas hadrónicas que son, son partículas eh, compuestas. El espectrómetro de muones está inmerso en un campo magnético toroidal eh, de 2 a 6 eh, con val sí, valores de 2 a 6 teslas metros, el cual... Eh, Permite, el, permite la deflexión de las trayectorias de las partículas, en este caso los muones. El sistema de trigger es el sistema de disparo y, y adquisición de datos eh, que se encarga, mediante hardware y software, en reducir eh, eventos eh, cua, a, aproximadamente 40 eh, por 10 a las 6 eventos por segundo a aproximadamente 1000 eh, eventos y luego de esto almacenarlo para su posterior análisis. En la figura se muestra el, el corte transversal del detector Atlas para la visualización de eventos eh, haciendo zoom en el, en el detector de seguimiento interno y el sistema de calorimetría. Para el caso de candidatos de HITS, mmm, con cuatro eh, electrones en el estado final, que vienen representados por gru eh, grupos y pares en, en las bandas azules y rojas. También se muestran partículas eh, cargadas en el, en el detector de seguimiento interno y eh, la contribución o el depósito de energías de, par de partículas neutras eh, en, en sus bandas exteriores, además de las cargadas. Bien, eh, desde el año 2019 eh, se está dando a conocer al público un nuevo conjunto de datos de colisión proton-proton para fomentar su uso con fines eh, educativos, a los, que denomina, a los que se denominan 13 terelectrón-voltios ATLAS Open Data. Eh, los datos han sido recopilados durante el año 2016 por el detector ATLAS en el LHC, a energías de centro de masa de 13 terelectrón-voltios eh, con luminosidades integradas de 10 fentobar a la menos uno. Estos datos van acompañados de un conjunto de muestras simuladas de Monte Carlos para, eh, para modelar eh, las distintas señales y, y eventos eh, de fondo. Además, se, se propone... Eh, eh, se, eh, se propone... No, se... Se proporciona, eh, se proporciona documentación y herramientas de software para facilitar eh, el acceso al, al análisis del conjunto de datos. Cabe destacar que eh, eh, un subconjunto de, de los procesos simulados de Monte Carlos constituye la reproducción del HIT dentro del modelo estándar y comprende el mecanismo de producción compuesto, eh, compuesto por los descritos en las láminas anteriores. Eh, siguiente slide, bien. Eh, la herramienta computacional. De acuerdo con Atlas Open Data, el objetivo general del conjunto de los datos y herramientas publicadas es proporcionar interfaces interactivas sencillas y fáciles de usar para replicar los procedimientos eh, utilizados en la investigación de física de partículas a altas energías y permitir a los usuarios experimentar el análisis de física de partículas en entornos educativos. Por ello, herramientas como los Jupyter Notebook satisfacen esas demandas, donde los usuarios pueden crear y compartir código junto con textos explicativos y visualizar los resultados desde la aplicación web de una computadora. Además de eso, es posible trabajar con el núcleo de Roots, C++, eh, siendo un framework de análisis en el que se basan multitudes de software en experimentos de física de partículas. Eh, este proyecto, ¿sí? En este proyecto se emplea la máquina virtual con, eh, que es proporcionada por Atlas Open Data, que contiene tales herramientas y más, permitiendo eh, operar de manera sencilla y rápida los análisis computacionales, además de abrirse un sinfín de eh, facilidades, eh, al ser un sistema operativo y bueno contener estas herramientas el proyecto sí el proyecto eh, espera de, al, eh, el proyecto se espera m, alojar de manera eh, pública en repositorios de github eh, eh, caracterizado principalmente por eh, ser por su función colaborativas, entonces quedando abierto a, a, a, un, a un público interesado al respecto entonces la investigación propuesta contribuirá eh, a la producción de herramientas de software y también propondrá una optimización al marco de C++ para el análisis de datos abiertos de ATLAS de ATLAS a 13 terelectrón voltios. para el ejemplo del bosón de Higgs en el canal de decaimiento del de Higgs a cuatro leptones. Que además estará, eh, eh, estará representado en Jupyter Notebook con Núcleo Rux. Bien, acá se muestran los antecedentes. Eh, Herman, en 2017, eh, mediante su tesis de pregrado eh, titulada Jupyter Notebook: A Proof of, particle, eh, of Principle eh, Notebook used, Using Atlas Digit Data explica mm, características y teorías detrás de la búsqueda de eventos más allá del modelo estándar. Empleó datos registrados entre el 2015 y 2016 con el detector Atlas para colisiones de protón-protón. Además, usa eh, Jupyter Notebook con núcleo eh, Python para realizar, eh, eh, para realizar sus estudios entre los datos y predicciones de fondo. Además, eh, obtuvo una buena correspondencia entre entre los resultados oficiales y su estudio, haciendo referencia que eh, los resultados experimentales de Atlas se pueden reproducir y representar de una manera sencilla. Eh, también eh, hay como antecedente la contribución de Antidoménico en 2008, eh, mediante su tesis de pregrado eh, venezolana, eh, que hizo la reproducción de masas invariantes de bosones del modelo estándar, usando datos públicos de Atlas Open Data. Estudió y realizó un conjunto de análisis con el fin de reconstruir las masas invariantes de los bosones W, Z y Higgs, aunque no solo eso, la, no solo las masas invariantes, sino eh, representó la, el momentum transverso, la energía, pseudo-rapidez. Eh, empleó datos registrados en el, en el 2012 por el detector Atlas para colisiones protón-protón eh, además de eso, desarrolló eh, su análisis en la plataforma computacional de Swan, eh, que cuenta con una interfaz de Jupyter Notebook con núcleo root, más más. Estos antecedentes eh, contribuyen al desarrollo del de trabajo de investigación no solo por su por, por ver, no solo por haber trabajado o Sí, no solo por haber trabajado con datos eh, obtenidos de Atlas, sino también porque usan para la reproducción de sus análisis y, y estudios eh, eh, herramientas como Jupyter en lenguajes distintos, sean C++ y Python. Eh, además de eso, ellos vienen diferenciados porque hacen un estudio de física más allá del modelo estándar y física eh, dentro del modelo estándar, entonces, eh, la, la herramienta permite eh, el estudio de manera dinámica e interactiva. Bien, se hizo una revisión de las bases teóricas que sustentan la investigación. Luego, una descripción del, del instrumento de emisión una breve eh, descripción de los datos y herramientas computacionales. Viene, eh, viene la pregunta, ¿qué es lo que viene? En el siguiente seminario eh, haré la descripción del análisis computacional del bosón de Higgs en el canal de decaimiento en estudio, posteriormente una discusión de los resultados obtenidos en la reproducción del análisis computacional y en la referencia de tesis haré una revisión de conceptos estadísticos eh, para posteriormente dar eh, una discusión de los resultados obtenidos en la optimización del análisis computacional. A continuación las referencias. Y cabe resaltar que un resumen de este trabajo fue presentado a Física Sin Fronteras del ICTP mediante el proyecto de Física Sin Fronteras Extensión Sudamérica del de proyecto de tesis de maestría. Muchas gracias por su atención. Muchas, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias eh, a ustedes. Una vez más, dejo si hay alguna pregunta para Oscar. Eh, no, yo, particularmente, estoy, estoy bien. Ya. este, yo vi un par de cosas. Bueno, lo voy a pasar rápido. Precisamente, ya obviamente también había visto las, las láminas y, y conversado con los chicos antes. Pero de atrás para adelante, Oscar. Eh, esto es más de, de forma que de fondo. O sea, obviamente, yo el, el trabajo lo conozco bastante bien. Eh, Oscar, te pasaste unos cuantos minutos <ríe> Ten eso en cuenta después oh, no, Obviamente aquí estamos entre no, familias no. como dicen Pero eh, ten eso en cuenta eh, En general, genial, ambos, no, esto lo hablo de en ambos la, la, Las presentaciones este, la, única, la única cosa no, pero una cosa rápido para Mildred En tu lámina 27 Yo creo que yo hice ese comentario hace uno, ayer Tienes unos números, unos números Perdón eh, del tamaño de los datos, que me parece muy extraño, tienes unos kilobytes allí y, y siento que tienes que revisarlo porque no sé si, si son los datos de entrada pues en kilobytes, en kilobytes es imposible que sea eh, y si son los números de salida entonces los de Montecarlo deben estar raros porque tienes 19 gigas ahí, gigabytes sí, sí, sí es uh, eh, okay. que digamos obviamente es un poco de como dicen en inglés, un poco piqui con ellos, pero es importante también porque creo que le va a dar, sobre todo a, quien, a los profesores, una escala del análisis. Quiero decir, ambos están usando decenas de gigabytes de datos. Entonces, también hay un aspecto que tomar en cuenta. O sea, esto más lo digo como comentario general a los profes. Eh, hay cosas que ellos, bueno, hacen en sus computadoras y, y como computadoras normales de casa, eh, a veces eh, se toma su tiempo. Es decir, son cosas que ellos, si uno quiere correr todo el análisis, pues puede tomar. Eh, horas si se quiere ¿no? en, en algún, de ahí también que ellos han pasado a trabajar en SWAM eh, que es este, este servicio en la nube proporcionado por el SER y que el SER siempre ha estado muy abierto a, a, a, a prestarnos en algún, en algún momento de hecho Oscar menciona unos antecedentes y creo que aquí viene otro comentario para Oscar sería genial que colocaras en ellos las universidades de los chicos que mencionas eh, una de ellas, que es María, por ejemplo. María es de la Universidad Central de Venezuela. Esta tesis de, de, de pregrado también, eh, eh, eh, en caso de María, que yo fui también su, su co-tutor, junto con el profesor José en López en la Central, eh, hizo también ese, eh, eh, un trabajo similar. Obviamente eran datos distintos, de hecho era mucho menos en términos de tamaño, eh, eran un par de 5 gigabytes o algo así. Eh, que correspondían a lo que también ambos mencionaron aquí, energías de 8 tera electrón voltios Que por cierto, ambos han dicho tera-voltios. Tera, tera no sé si eran los nervios, pero es tera-electrón-voltios. ¿no? La unidad completa. Sí. Pero los dos hicieron lo mismo, entonces yo no sé si fue culpa mía que se los enseñé así, que no creo, está loco, ¿no? Pero ambos han dicho tera-voltios. Tera sí, sí, siempre, siempre dijeron eso. <risa> sí, son tera voltios tera voltios eh, Pero insisto, en mi caso... Eh, son cosas que aprovecho para mencionárselas aquí, pero no, no, no tengo eh, grandes preguntas que hacerles, digamos así. Estoy al audio, eh, Arturo. Sí, veces, ahora, sí, disculpe, profe ah. que no le... Ajá, ajá. Es que veo que aquí estoy silenciado, pero... Bueno, nada, yo, eh, cosas así bien, bien, bien básicas. En primer lugar, pues felicitarlos, yo estoy gratamente sorprendido de los dos, conozco a Oscar y a Mildred, bueno, de estudiantes de toda la vida. Y realmente estoy gratamente sorprendido por que, bueno, se han metido de lleno a un campo definitivamente complicado y, por supuesto, muy distante a nuestros alcances aquí académicos. Pues lo de siempre es un agradecimiento más o menos importante a gente como Arturo, que ha insistido en que gente como la nuestra también pues, encabece trabajos. Este, de, de esta índole en, en, en cosas tan complejas. Yo insistiría un poquito quizá en el trabajo concreto que, que, que están haciendo. Por ejemplo, no me queda claro la diferencia entre el trabajo de Oscar y el de MIT. No sé si están haciendo lo mismo, sino una cooperación entre los dos o si están desarrollando una herramienta de software, o una herramienta de fácil acceso ya, dinámica, de interacción o interfase para mejorar cosas que ya existen, eso no me queda totalmente claro, yo creo que muy en, en, digamos, en, en el comienzo de, de, de la presentación debe enfatizarse exactamente eh, no, so, no tanto como la diferencia, pero sí un poquito el papel de cada uno, porque veo que eh, como que se solapa mucho su trabajo, de manera que eso quizá convendría yo no sé, quizás en el segundo seminario eh, hacer de nuevo énfasis el trabajo individual y qué cosas son eh, uh, un trabajo grupal, una, co una colaboración. Eso mm, es un poco, no me quedó completamente claro. Sin embargo, bueno, eh, si me lo quieren aclarar ahorita mismo, y si no pueden hacer un seminario, quizá se vuelve a hacer como un, una, una ventanita de, de aclaración, digamos. ¿no? Así que bueno, se lo dejo ahí. Sí, profesor, tiene toda la razón, y yo creo que es porque ellos han visto tanto esto, y yo también, que, que obviamente eh, los tres hemos, hemos pecado en obviar esto, y por eso les voy a compartir esto en aras de que, que también quede grabado, para que los profesores que lo vean posteriormente le podamos responder esa pregunta. Eh, lo que les estoy mostrando yo es parte de la documentación de Atlas Open Data, en donde, eh, y esto debió haber sido la introducción y me disculpo, nosotros tenemos una serie de datos, que son estos que les estaba mostrando hace un momento, eh, eh, eh, que están por aquí, estos archivos de root que están aquí, eh, que se produjeron y al mismo tiempo se acompañaron de una serie de análisis de ejemplos. Entonces estos datos no se liberaron así solos, como tablas de, de números, eh, sino además se dio obviamente la descripción de qué contienen, pero también se acompañaron con 12 análisis distintos. ¿ok? 12 análisis de física que son, sin ir mucho en detalle, estos ejemplos que están en la siguiente eh, pestaña acá, corresponden a distintas físicas, y van desde la producción de bosones W en el modelo estándar, producción de un quark top producción de pares de quark top producciones de un bosón de Z, producción de Higgs, que decae en dos W, y eso eventualmente en un decaimiento semi producción de algún proceso de supersimetría, de dibosón. boson en este caso cae el estudio que está haciendo Mildred, o mejor dicho, este es el análisis que ella menciona varias veces, que es en el que se está basando. Entonces, Atlas Open Data contiene datos y además un framework, un software escrito en C++, macros en C++, que reproducen estos 12 procesos físicos. ¿Okay? Y entre otras cosas el orden está por el hecho de que algunos toman en cuenta como estado inicial buscar un leptón otros dos leptones, otros tres leptones y otros cuatro leptones. Eh, de allí también viene después el análisis que ha mencionado eh, Oscar, que es la producción del modelo basado en el modelo estándar de un bosón de Higgs, que decae en dos bosones Z y luego cada uno de ellos en dos lectores. Entonces, ellos han tomado análisis distintos de esta colección. Esos son los análisis que hemos hecho ya hace un poco atrás, que han sido traducidos o que están siendo, de hecho ya fueron traducidos al Jupyter Notebooks, porque existen es como macros, y al mismo tiempo el poder generar algún tipo de optimización entonces sin ir a muchos detalles insisto estos análisis ya han sido escritos están acá y tanto y lo que ellos han hecho es tomar uno distinto de hecho lo, lo, lo, que, lo que ustedes vieron eh, de física sin fronteras los otros estudiantes también tomaron otros cuatro distintos de estos de estos 12 y están haciendo esta esta traducción a jupyter notebook que es eh, que no es trivial y luego tratar de eh, basado en la física, obviamente, de cada uno de ellos, proponer una optimización sí. y ver si nos da o no nos da nada. Esa es, el, ese es el, digamos, la, la, la idea de, de, de todas las tesis. Entonces, las separaciones en la física. La física es distinta. Y por tanto, pues, no solamente el código va a variar, etc. Pero en, en términos generales, es análisis que ya están puestos, pasarlos en Jupyter Notebook y tratar de generar una optimización en ellos. Ese ha sido, digamos, el template de los seis, pero con física distinta a cada uno de ellos perfecto A ver, bueno, eso, sí. eh, un poco quizás esa aclaratoria al comienzo eh, tuvo que, bueno, pues, darse, ¿no?, un poquito para uno entrar en, en, en bueno, en, en, en un poco de, de detalle para saber exactamente qué es el trabajo de cada uno. Un poquito, sí, tiene toda la razón. Eso. Sí, sí porque sí. hay sí. cosas en las que los dos coinciden, en los que todos están haciendo exactamente lo mismo y uno se pregunta, ah, pero ¿cuál es la contribución del uno y del otro? Porque son tesis distintas, en cierta forma son contribuciones distintas, a pesar de que un trabajo colaborativo, eso se entiende, por supuesto, pero tiene que haber individualidad en cuanto a la contribución. Eso me parece que, a ver, eh, no sé si en el segundo seminario quizá algún pequeño bosquejo debería pues, presentarse. Mira, mi trabajo central va a ser un trabajo central colectivo, ya, pero hay un trabajo individual en el que, bueno, pues, él va a hacer esto, yo voy a hacer esto y la contribución, pues, eh, va a ser una globalidad bueno, sí, es eh, yo, yo quisiera hacer una aclaratoria en, en la lámina en mi presentación, en la lámina 10 eh, explica el, el, el por qué y, y, y diferencias pues si yo quisiera buscar bosones X o para qué, para qué yo lo hago pues, sí entonces eh, en la tercera, no sé si bueno, están viendo mis láminas, ah, creo que no en la tercera, eh, no me está alguien. Ah, está comprando Bueno, sí, no. en la lámina número 10, en la tercera parte, cuando digo que eh, la producción de ZZ no Higgs, eh, digo que es un trasfondo importante para el estudio del bosón de Higgs, es precisamente eh, lo que comentaba también eh, eh, Oscar en uno de esos plots que mostró ahí genéricos, donde tiene contribuciones del bosón Z, tiene contribuciones de, del Higgs y. A mano derecha está la contribución mía, que es la contribución de la producción de ZZ. Entonces, para qué, para qué el, el, el, el, el, el, cómo, cómo está ligado y algo, alguna diferencia. Es que bueno, eh, voy aquí a dar una, un, un, un dato de lo, de lo que viene, okay. es que yo estoy modelando esa modelando mi fondo, ¿sí? O está sea, modelando mi, mi, mi distribución de, de masa invariante. Para qué? Para porque al modelarlo. Ese, eso me sirve como fondo para, el bozón, para la búsqueda de Higgs. Entonces, ya por lo menos eh, Oscar no se tiene que preocupar qué es lo que tiene mano derecha, eh, Entonces, sino ya, ya sabe que, que lo puede modelar, puede modelar esa distribución a través de, de cierta función, este, a través de cierta PDF. Pues. Pero eso es lo que viene más adelante. Y bueno, está, hay bastantes diferencias si yo quisiera buscar bosón de Higgs a comparación de lo que él ya tiene. Pues. Ok, yo okay. creo. queda, digamos, este. Eh. Eh, la, la, la explicación que dio Mildred eh, es la, la esperada y creo que lo resumió bastante bien. Eh, quiero destacar de que en mi, en mi estudio la, las contribuciones de ZZ no resonan. O sea, lo, eh, el trabajo de Mildred corresponde a la mayor cantidad de fondo para el estudio de la resonancia en hits Exacto. Sí, entonces vamos a, a. Pero es cierto que no está explicado al principio y vamos a, a, a recordar, recordar, digamos, a poner esta parte de qué, de dónde vienen estos análisis, este código que ustedes sí. están mencionando repetidas ocasiones y que, que es el que están migrando. Eh, tenerlo vale. en cuenta en todo el Perfecto. Eh, sí, será bastante explícito en la es, presentación es, número dos, el seminario número dos. Sí. Sí. En este punto, no sé si le vamos a hacer algo más, profesor, ustedes me ayudan a mí, disculpen, porque hace poco yo también estuve en un seminario de la central, pero era como jurado y no como organizador, entonces se me hacía más fácil. Aprovecho eh. yo para, para decirle qué que, ten, que tenían los muchachos. O sea, esto es simplemente un requisito de la tesis. Entonces nosotros como jurado lo vimos y, y, y el, el resultado final es el tercer seminario, ahí es donde uno se tiene que reunir, ahí uno, uno tiene que tomar la decisión sí. de poner nota etcétera, etcétera, esto es un, un visto bueno, es lo único que, que se necesita y por eso era que le decía a Oscar que era importante porque ahorita tiene el visto bueno del de Mildred ¿no? porque mm. estamos los jurados completos entonces hay que dárselo a, a, a Nelson primero, que sería el jurado principal para que solamente los jurados principales al principio sean los conocedores de, la, de los seminarios, el seminario de Oscar, porque sí, los okay. solamente se utilizan cuando el principal no puede, como yo le expliqué a los muchachos. Es el bateador designado, es el emergente, mejor dicho, sí. el, bateador, el emergente. Sí. Es decir, él, él, él solamente lo pone a correr cuando el principal no está. Entonces, no, en este caso, confiar en que Nelson lo oiga y con eso estamos listos. Ya de ahí para adelante, yo puedo. Eh, eh, eh, eh, esto tiene apagado la cosa que estoy viendo aquí la? Ya va. ya va eh, él, él puede ya con eso yo puedo dar fe digamos que soy como representante ante el consejo que esto se está dando porque acuérdense que la parte administrativa de, las, de, la, de la ULA está prácticamente en, en receso porque todo es por, por WhatsApp, todo ya que prácticamente ni nos podemos reunir etcétera, etcétera, etcétera no, tiempo. perfecto. Este, esa, era, esa era la cosa que a veces desconozco. Estábamos hablando hace días en la central y, como la central es distinto, me, me, me lo preguntaba. Pero, pero insisto, aprovecho para, para, para obviamente escuchar a los muchachos. Este, quizás la recomendación final es que cuando, una vez más, de forma, no de fondo, de la tarea, porque ellos hicieron una muy buenas presentaciones les debo decir, los profesores, en, en a los seis, pero obviamente en el caso de mientras y Oscar, con el ICTP. Eh, tenían como 5 minutos, no recuerdo, 10 para exponer su trabajo, era mucho más pequeño. Mucho, eh, mm -hmm. les, les recomiendo que cuando les pregunten algo, den un paso atrás, párense por 2 segundos y piensen lo que van a decir. <risa> eh, va? Porque por ejemplo, las respuestas de ustedes a veces son muy largas y ustedes saben lo que están haciendo y lo pueden comprimir en 10 en, en, en frases y no en, cinco, en 50 frases. Este... Las recomendaciones ya se lo voy a dar personales a cada uno de ellos. Ah, bueno, perfecto. Bueno, ya les vienen más entonces, pero insisto, traten de, de dar, dar un paso atrás de... y decir en qué se van a diferenciar en la física o qué tienen que hacer y dar un paso atrás y, y, y no se no se apresuren en responder que, que, sí, sí, que amplia o... las respuestas y se pueden sumar este resumir mucho más horas. Eh, y nada, muchas gracias. No sé, insisto, si hay algo más en parte de los profesores, pero yo contento con, con ellos. Los muchachos trabajan día y noche eh, sin, sin fines de semana. No sé, de primera mano, porque yo tampoco se los doy. Sí. Bien, muchas bien. gracias. Bueno, sí, sí, estamos, estamos... Está todo bien encaminado, vamos bien. Perfecto. Okay. Sí. El segundo seminario sería para cuando, joven. Eh, sí, yo, yo, yo me tomé la libertad de colocar una fecha tentativa, tanto para Oscar y para mí, eh, para ¿Sí? el 10... ¿Sí 10 Perfecto. Perfecto. que eso, eso es porque así lo aprobamos, ¿no? Eh, de este ¿Sí? ¿O lo sí, sí, sí, sí, o sea, de, de, sabemos que extendieron un poco la fecha límite de, del, del registro de notas, pero... O sea, fueron unas fechas tentativas que me tomé la libertad de colocarlas, pero que se iban a discutir aquí, entonces no sé si qué día les parece. Sí, sería bueno considerarla. No, no, es que la, lo, lo importante es, es la diferencia en el tiempo que hay de, entre cada uno de, la, de los seminarios. Mm. Es lo único lo que yo tengo que, que. Nada, lo que tenemos que cumplir. Hay un mes, entonces. Está bien que sea un mes, profesor, disculpe, esto es porque sí. yo tampoco sé. Así es que tiene que ser, más o menos. Perfecto. Entonces, okay. así por. Okay. Porque, yo voy a entonces, enviar quizás otro email, claro, posteriormente, en el que decimos vale. bueno, el 10 o el 13, como porque como que es un viernes o el lunes siguiente. Obviamente porque no, todo, no sabemos la disponibilidad de todos al mismo tiempo y, y, y como hicimos esta vez, pues votamos en una fecha y una hora y, y, y tratamos de estarlo. Qué sí, sí, eso? sí. Parece bien. Pues sería bueno, como para el 9, sí, más o menos, entonces, del otro mes. Eh, sí, por es eso le... Cuando se pero... de receso, Mildre, creo que fue aquí, lo hicimos, ¿no? Ajá. Exacto, esa, es. ok. okay. Bueno, bueno, bueno gracias. Ha sido un placer verlos como ¡Ah! siempre. ¡Chao! Gracias. Que ¡Chao!